Terrible. Al mercado esto no le gusta nada. ¿Qué es esto? Pues son varias cosas que ha dicho Powell y, bueno, pues al final, eh, la Rose Line, como un reloj, ¿eh? <ríe> como un reloj, yo no digo nada, que luego todo se sabe. Pero esto todavía es un poquitito pronto, ¿vale? De momento estamos con los efectos pues, de las palabras de Powell, de, bueno, el mercado, esta manipulación que tenemos inicial. Pero sí que es cierto que en el vídeo de ayer hablábamos de la posibilidad de ¿Esto qué era? ¿Esta figura? ¿Era esta otra? ¿O eran las dos generándose una dentro de la otra? Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo, porque creo que es interesante. No solamente por eso, sino por muchas más cosas que hablamos de si eh, más liquidez en el mercado, que pasaría, tal. Entonces, creo que vale la pena. Si te interesa, si no, no. A ver, evidentemente. Bueno, ha habido varias cosas que... Decía Powell, ¿no? Eh, si la banca se tensa más, yo no voy a tener que subir tipo de interés. Eso, bueno, el mercado por lo menos dice, vale. Por otra parte, que si los depósitos hasta 250.000, van a estar todos cubiertos. Pues, oye, eso es que al final, un poquito como, como Janet Yellen, ¿no? Eh, pero también decía, ha habido dos cosas que al mercado no le gustan ni un pelo. Bueno, una, una que sí, ¿vale? Que es que la coincidencia con Janet Yellen que sí y no, que al final va a haber ese problema. Todos los bancos pequeños están perdiendo muchos fondos, que se están yendo a los grandes bancos. Entonces, claro, ese posible problema que habla, ¿no? Cuando, cuando un político de esta índole y más económica habla de un posible problema, ¡ostras! El mercado dice, hay un problema. Y algo que hasta ahora no había dicho, no había dicho. Y yo no sé si os habéis fijado que ha habido un momento en que le han preguntado eh, por la recesión, por una posible recesión. Y él, por primera vez, la otra vez ah, se dejó entrever que era algo, pero, pero que no. Pero dijo, o ha dicho hoy, no sabemos si habrá recesión ni cuán profunda puede ser. Es decir, a ver, yo he preguntado si había recesión. Y tú ya me has hablado de la posible profundidad de esa recesión. Entonces, si no sabes que va a haber recesión, ¿por qué hablas de la profundidad de una recesión que no va a haber? Y eso eso es como un puñal en el corazón para el mercado. Y bueno, pues así se está traduciendo. en Una vela de cuatro horas que va a cerrar en ocho minutos, tremenda. Tremenda, con una pérdida de un 6% en Bitcoin. Eh, bueno, ahora, ahora vamos a ver también las resistencias que teníamos y oye porque era evidente que aquí te había que hacer por lo menos una parada vale y de las dos figuras de ayer dónde podemos ir y por qué ya sabes que a mí me gusta mucho decir los porqués eh, y que lo veamos ahí vale que no las noticias no nos hagan tanto ruido eh, con ahora aquí ahora allá y al final eh, sepamos eh, por lo menos técnicamente no qué está pasando así que no me enrollo más comenzamos dale a la campanita. Hoy nos vamos tú de gel. Pues eso, como dice mi niño, hoy nos vamos tú de gel. Y si no te has suscrito todavía y no has dado a la campanita, pues dale, porque es gratis. Esto es una gran noticia, es gratis. Y a ti no te cuesta nada. Y bueno, pues a, a mí no me viene mal, ¿vale? O sea, las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y además me hace ilusión. El otro día cuando puse lo de la de ahí, lo de los 17.000, dije, joder, si... Sí. Hace dos días, no, bueno, hace años ya que empecé, ¿no? Pero, pero que no, que no, que, que esto mola. Que me, me, me, me, me, me, me ha tocado el ego un poquito, lo de los seguidores. no que me había pasado, pero oye. Bien, vela de cuatro horas Bitcoin. Rose Line, la hemos tocado y nos hemos hundido. Vamos a ir a otra cosa, mariposa. SP 500. <ríe> ¡Ay, Dios mío, qué canguele! A recordar que ayer decíamos, bueno, esto todavía no está confirmado, puede ser una falsa ruptura e irnos para abajo. De momento... Eh, parece, parece, porque oro parece, plata no es. ¿vale? Todavía eh, hay que ver más movimientos. Hoy es miércoles, quedan jueves y viernes. Vamos a ver qué pasa. Porque yo de que, bueno, una falsa ruptura no quiere decir que mañana no la pueda volver a intentar atacar. ¿vale? Esto es así. Ahora vamos a ver qué cosas eh, teníamos en medio. Pues en medio teníamos, ayer lo repasamos, toque, toque, toque, apoyo, toque, toque. Tocaba o romper o irnos abajo la opción ha sido de momento descender el camino que llevamos de mínimos es uno aquí y otro aquí, son descendentes ¿vale? desde este a este máximo descendente aquí tenemos un máximo ascendente pero hemos hecho otro descendente y otro descendente Bueno. en cuanto al dibujo del SP500 sí tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes o sea que de momento, mientras no perdamos este mínimo, el, por lo menos al cierre, 3860A, más o menos, ¿vale? Eh, bueno, pues tampoco pasa absolutamente nada. En teoría, esta zona de soporte debería de funcionar. Ya lo veremos y vamos a ver cómo reaccionan los mercados mañana. Hoy no, mañana. En cuanto a Bitcoin, bueno, pues nuestra querida Rose Line, que tenemos marcada desde julio, recordemos. Es que me encanta esto. Desde julio del 21, Rose Line Ancestral. Eh, bueno, ya sabéis de qué, de qué pili viene esto, ¿vale? Por este mínimo, aquí no pude comprar y me hizo mucho daño. Me tocó la moral. Pero bueno, fue luego lo, lo que nos vino, ya, bueno, ya sabemos que es una zona de una resistencia muy importante, resistencia en semanal, resistencia en diario, resistencia en men todo, todo, todo. Entonces, fue una zona de apoyo importantísimo después de romper, apoyo, apoyo, apoyo, nos fuimos to the moon, ¿vale? Y luego, una vez que empezamos a caer, ¡plam! Eh... Fue un soporte muy interesante y muy importante en el que perdimos. La primera vez que vamos a tocar un soporte tan importante es evidente que no lo vamos a pasar. Ahora bien, hay varias opciones dentro de todo este movimiento. Y el ayer lo hablábamos, ¿no? Eh, vamos a ponernos en 4 hours, ¡4 <risa> horas! Teníamos una cuña ascendente que tiene una cuña ascendente de implicaciones descendentes o bajistas. Eh, una derrota hacemos un pullback. Hicimos Aquí un pequeño pullback y luego tonteó. ¿Por qué tonteó? Porque estábamos a la espera de ver qué pasaba. Técnicamente, en teoría, tenía que haber bajado una vez hecho esto, haber bajado sobre esta zona, haber empezado a bajar aquí. Ha bajado, empezado a bajar más arriba. Bueno, a mí, una cosa o la otra, me, no me importa. Lo importante es que, bueno, más o menos cumple de momento primera parada, justo en el punto en, la que debe, en el que debe estar esa primera parada. Vamos a ver nuestro en diario para ver de dónde sale esa línea verde que te quiero verde. Pues no sale de, de un sitio cualquiera. ¿Veis este punto de cuando hicimos este movimiento? ¿Vale? Pues ese punto de pivote... Vamos a irnos aquí. ¿Vale? Ese punto de pivote justo donde está la línea verde. ¿Vale? Es que me gusta deciros... Viene de aquí y de allí. Vale, pues venga, volvamos. Entonces, esa línea verde en la que estamos parando es ese punto de pivote. Si no perdemos esta línea verde... ¡wala!, El movimiento sería tremendo. ¿Vale? Sería muy bueno. La, empezaríamos a hacer esa banderita. Eh, al menos hoy, ya, si la perdemos mañana, ya sería, bueno, otro escalón. O, bueno, ya veremos a ver cómo. A ver, a, ver, a ver qué narices quiere hacer el mercado, porque esto, muchas veces, es todo muy relativo, ¿vale? Punto importante. Aquí, este punto de pivote, 24.000. Y este otro que tenemos aquí, también, pero vamos, yo a, si, ayer os hablé de esta zona de mínimos. ¿Por qué? Vamos a hablar otra vez a 4 horas, venga. Porque... Cuando yo pierdo una línea de tendencia, el objetivo de, de, de perderla es volver a ese punto. Ese punto nos dice muchas cosas, 24.200 aproximadamente. ¿vale? Ahora vamos a ver en el BLS qué nos está contando, ¿vale? qué historia nos cuenta ese punto porque es importante. 24.000, redondeemos, para no volvernos muy locos. Entonces, bueno, de momento en cuatro horas perdiendo ese mínimo... Estamos en la zona RSI de 50, eh, que la perdemos, 49,50. En una hora ya la hemos perdido, evidentemente. Estamos yendo a tocar fondo, ¿vale? A la zona de 30. Vamos a ver hasta dónde tiene que llegar. Y luego, eh, cuántas veces tiene que hacer aquí unos dientes de sierra. O sea, que siga, que siga cayendo en una hora. Eh, y dónde nos puede llevar todo, todo ese movimiento, ¿vale? Eh, paciencia, eso es lo que nos hace falta, es paciencia. Temple, ¿vale? Yo lo he dicho antes que estaba viendo John Wick 3 y he puesto el, ahí el vídeo, esto es lo que yo hago antes de, de estar aquí en el mercado, viendo a ver qué hace qué no hace tal, una vez que, que ha empezado a hablar Powell ya he cogido el, el cortito un poquito un poquito tampoco, vale porque yo hasta hoy he estado, ya sabéis que he estado de vacaciones de trading poca cosa eh, así que bueno, relax, relax, tranquilo veis como si tenéis paciencia las oportunidades vienen. Esto nos dice que en breve vamos a poder empezar a comprar largos. ¿vale? Al menos para futuros. ¿vale? Que pueden servir también para spot, por supuesto, por supuesto. Pero vamos a ir viendo paso a paso eh, qué hacer y sobre todo también qué no hacer. Vamos a ir al BLX. ¿Por qué? Porque en el BLX teníamos algo bastante eh, claro. Teníamos por, el lado, por un lado una subida importante en el precio con... Bueno, pues aquí tuvimos una caída de... A ver, esta, esta línea la tenía puesto aquí. Subidas con caída de precio. Luego tuvimos esta subida, ¿vale? Y fijaros cómo el volumen va subiendo hasta que llega a un precio. ¿A cuál? A este. Aquí hay un rechazo. ¿Y nos coincide con qué? Con los 24.000 y pico, con el punto de pivote anterior, ¿vale? Y... Entre eso y eso tenemos esa zona de 24.200 que estábamos hablando antes, 24.000 inclusive. ¿Vale? Es 24.000... Sí. El mínimo de esa vela, ¿cuál es? El low... 23.978. Fijaros. Hemos dicho 24.000, pero incluso un poquito más bajo. Pero bueno. Como tenemos un margen de altos y un margen de bajos, pues en esa zona, ¿vale? Es posible que podamos hacer el qué. a r Más o menos, ¿no? Ya sabéis que yo dibujo muy, muy mal. Que sería un triangulito, ¿vale? que romperá si es una bandera de toros finalmente ¿vale? a recordar que hablábamos de esa cuña y hablamos de una posibilidad de bandera de toros lo normal es que si es de toros rompa la alza, ¿vale? ya veremos a ver luego cómo se hace, porque si empieza a hacerse una especie de triángulo de esta forma, ¿vale? pues ya sabéis lo que pasa con estos triángulos que tanto tocas, tanto tocas tanto tocas, y va bajando los máximos que al final rompes a la baja, eh, no todas estas figuras chartristas no se cumplen eh, eh, como mucha gente piensa siempre y esto es una, no es una ciencia exacta ni mucho menos pero otra cosa importante que tenemos desde este punto vale, es que a medida que subimos el volumen fue bajando, quitando esta vela ¿vale? esta es la grande normal se movía en un rango muy amplio ¿vale? pero dando por bueno el resto de velas, inclusive estas dos, vale, pues el volumen fue bajando esto es una realidad ¿Vale? Que no tenemos que obviar lo que pasa de verdad delante de nuestros ojos, aunque no nos guste y aunque nuestro plan sea otro. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento estamos ahí parando, de momento parece que quiere frenar un poquito, vamos a ver si es verdad, pero fijaros cómo la caída, caída y caída, ha subido el volumen eh, más en eh, la segunda vela, también se ha movido en un, en un espacio más, más amplio de precios. Eh, vamos a ver qué tal. Es esta otra que viene, nos va a decir muchas cosas, ¿vale? Si es una zona de parada, si empieza a hacer aquí una bandera, para luego caer, a veremos a ver, ¿vale? mucho Muy atento a, muy, muy atento a todo esto que está pasando, porque pues, pues afecta, afecta a las carteras, y puede ser positiva o negativamente. Ethereum, por su parte, bueno, pues de momento está en la zona de resistencia, es decir, lo, la resistencia que pasó se está apoyando en ella, tampoco está negativo, mientras no la pierde y sobre todo... Eh, fíjate, recordemos somos ese hombro cabeza con un posible hombro derecho, ¿vale? Pues bueno, un apoyo, igual vuelvo a decir, a la línea de tendencia sería ideal, sería perfecto. Eh, esto acompañado, eh, bueno, pues por un ese pequeñito es que rebote en esa zona, un Bitcoin que también eh, caiga, y vamos a ponernos en cuatro horas nuevamente. Qué bonito, ¿eh? O sea, Sabe ahí al lo largo de la Line. Yo sé que la gente que lleváis tiempo en el canal y los alumnos está diciendo, guala, chaval, cómo flipa esto. Pues para que veáis que las cosas sí funcionan y que eh, por mucho tiempo que pase, una marca de verano del 21 está funcionando en la primavera del 23, casi dos años después. Muy atentos a esas cosas. Porque esa experiencia y sufrirlo en tus carnes y verlo y vivirlo es lo que te va a dar para el futuro, ¿vale? la siguiente caída que haya, la siguiente subida que haya, importante en Bitcoin, que la puedas cazar. Que, pero con tu propio análisis, no hace falta que, que no te diga ninguna gilipollez de las que dice. ¿vale? Bien, el total market cayendo, evidentemente, abrazando toda la zona anterior, pues en su forma de banderita, igual, hombro, cabeza, hombro, si se viniera a la línea de tendencia sería perfecto. Una buena caída ahí de Bitcoin, que podamos comprarlo más barato e irnos arriba, que se vaya casi al trillón eh, americano, billón nuestro. La dominancia de Bitcoin cayendo, o sea, cae el precio, cae la dominancia, cae el mercado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cae en beneficio de quién? De las stablecoins. Es decir, si nos vamos ahora a ver el USDP, USD, aquí USDC, pues bueno, no, no aquí la dominancia. USDT, dominancia, está subiendo un 5,23%. USDC, dominancia, está subiendo un 4%. ¿Vale? Entonces, el dinero no se está yendo, no es que se esté yendo ¡Ah, baja la dominancia de Bitcoin! Y se va a las altcoins. No, no, se está yendo a las stablecoins. Es, es un momento stable. Por su parte, el dólar index cayendo. Ahora eh, está recuperando un poquitillo y esas cosas. Es algo que es, que es normal. Eh, es una, está en una zona justo, ¿veis? Es una, una zona en la que debería de parar, pero puede volver a caer a una zona de compra. Yo si vuelvo a caer aquí, volvería a pasar eh, también un, algo de dola, euros a dólares. y pero, pero, pero son pequeñas cositas, ¿no? Para aprovechar esos rebotillos. Eh, yo vendí ayer en... en, en en 75, 1,075, está en 1.085, Fijaros, bueno, aquí está. Bueno, contra el títer, está en 1.078, pero me damos lo mismo. Me da. O sea, podría haber dejado más, pero mi objetivo era ese y ya está. El otro euro, que el último euro que lo gane otro. Vale, por su parte, las altcoins. Y ahora vamos a ver otra cosa también importante. Eh, bueno, pues hay bastante sangría. los tron, eh, por cierto, mañana me liaré con ese vídeo que tenemos pendiente de índices. Y vamos a hacer aquí también una lista de índices. Eh, para ir eh, bueno pues para ir tocándolos, eh, Trona la baja un 12%, Matrix también está aquí a la baja un 12,90%, una buena castañita, hasta Ripple contra el euro o contra el dólar, me da igual, eh, un 11%, casi lo que ganó ayer lo pierde hoy. Pero bueno, ha estado muy muy bien, o sea, esta subida de ayer fue fantástica. Eh, lo normal es que después de acercarse tanto a esta resistencia, pues se diera vuelta, porque claro, ayer eh, estuvo subiendo un 30%, un 30 y algo, y eh, bueno, pues lo lógico. Eh, no tanto recorte, porque yo creo que esta zona, bueno, vamos a ver cómo cierra, ¿vale? vamos a ver cómo cierra el cuerpo, porque la zona de los 0,42 le debe de ser de soporte. Ren, Susi, Kusama, San, Neblio, Waner Naka, o sea, están todas bajando bastante, ¿Vale? prácticamente está todo el mercado rojo pero vamos a ver qué tenemos en positivo porque son momentos también para intentar el positivo eh, poco positivo, poca cosa pero fijaros los presets, vale, en, a lo largo de los meses os he estado diciendo 0.4, 0.5 0.6 ya estamos en 0.7 pretendo llegar como mínimo a 30 ¿vale? 0.30 como mínimo eh, ves acumulándolos que viene muy bien tienes un link por aquí debajo de presets eh, lo pones como página de inicio y en vez de utilizar Google te van pagando 0.10, 0.10, 0.10, va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Cada mil tokens los cambias. Y es gratis. Y es gratis. ¿Google te paga algo por buscar? No, pues joder, mojate el culo un poquito. Que al final ah, es que es muy poquito dinero. Claro, pero es que cuando esto está, la última venta que hicimos fue, fue en 390, 39 centavos. Fueron 390 dólares. Cambiar mil, mil presearch antes de todo esto, ahora ya tenemos unos cuantos acumulados para que cuando el mercado pega su bullrun que no está esto, que mucha gente, ah ya estamos en el bullrun! Pues no, no estamos, eh, todavía no es, eh, esto es, esto es primavera en todo caso, con sus retrocesos y tal hoy llevamos un 6% tampoco, para llorar, ¿eh? Eh, Así que bueno, tranquilidad ¿vale? Tenemos, mirar Litecoin que sigue con su aguante ahí bien, STX, que también lo está haciendo muy bien Ajix, me alegro también por Ajix bien, GTC los library gates, más dinero gratis, también lo está haciendo bien. Y, bueno, pues, Cryptarium, pues, que está haciendo, ah, haciendo de las suyas. Así que, bueno, tampoco es que el mercado esté <ríe> demasiado guayante. Por otra parte, los cortos de Bitcoin, eh, pues, bueno, están igual en la misma zona, que su, con su paradiña. Han estado subiendo bastante. Han estado subiendo bastante. Y, bueno, pues, en el último momento, veis que está haciendo una vela de indecisión. ¿vale? Están estaban subiendo. Y ahora mismo está una vela de indecisión. Vamos a ver qué quieren hacer. Si se apunta más cortos... Yo creo que va a seguir por aquí un tiempo, ¿vale? Entre, entre estas dos zonas, creo que, va, que todavía van a estar ahí un tiempo, porque el mercado de momento, la caída diaria, eh, ¿cómo va a vela de diario, por cierto? Uh, es, es de un 4,47. Bueno, ha estado subiendo mal, desde arriba del todo. Si nos ponemos en cuatro horas, evidentemente esa vela es bastante fea y era una vela de un 6,74. Es una caída interesante. Eh, Tampoco es nada para tirar cohetes, ¿vale? Y para morirse y esas cosas, pero bueno, de momento, si hace una paradiña y luego te hace un Bar Simpson, vete, tú sabes que puede hacer cualquier cosa en el mercado ahora mismo, porque han dicho, entre cosas positivas que han dicho, una de cal y una de arena, entonces, eh, pero yo los he visto con demasiadas dudas, muy dubitativos. Entonces hay que estar muy, muy atentos, de verdad, eh, que muchas veces le prestamos mucha atención a lo técnico y pasamos de las noticias. Yo soy el primero que comete ese error, ¿vale? Eh. Teniendo clara la situación técnica, que sigue siendo la misma ascendente, eh, hemos roto eh, resistencias súper importantes. Recordar que en el momento que rompimos 25.000, ¿vale? no aquí, porque aquí bueno, fue un, un tiento, pero cuando volvimos y nos fuimos para arriba, toda esta zona es una zona de ruptura súper importante. Entonces, eh, lo normal es que al menos eh, vayamos a apoyarnos en ella e inclusive hagamos una tentativa. Por eso, eh, bueno, pues creo que ahora se puede producir esa bandera que hablamos, ya veremos si de forma triangular, eh, mínimos ascendentes, máximos, ya veremos, ¿vale? Pero de momento, bueno, eh, es muy pronto, porque acabamos, ya os digo, estamos bajo los efectos del alcohol, de ese borrachuzo que tenemos de Powell, y si nos vamos al rango horario, vemos que en realidad lo que son es, pues, digamos una hora y media, ¿vale?, de, con esa caída, que igual que en una hora y media ha caído esto, en otra hora y media puede subirlo, y vemos aquí de repente una V, decimos ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Entonces, en diario, bueno, pues perfecto, ha llegado a la resistencia que tenía que llegar, ¿vale? Y punto, vamos al semanal, inclusive, y vemos que ha llegado a la resistencia semanal que tenía que llegar, la Rose Line, punto, los puntos, veis que aquí ya era un toque... Toque, dos toques, toda esta zona, toda esta zona, toda esta zona. Es una, además, es una zona importante. Para pasarla, tendría que hacer una banderita, tendría que hacer una zona de acumulación aquí. ¿Veis? Igual que hizo aquí, es Con una caída o dos caídas, ¿vale? Ahí, ¿vale? Pom, pom, pom, pom, algo, algo, algo en un tiempo para poder romperla con, con cierta seguridad. ¿Sería bueno? Sí. Eh, ¿qué, ¿Tú qué prefieres? Que no. Yo, por preferir, prefiero que baje y poder comprar más barato. Ya sabéis lo de siempre. Pero no siempre se va a cumplir nuestra expectativa. Mi expectativa, por ejemplo, eh, con mi. Tal y como yo lo estoy llevando ahora, para mí, una caída eh, a esta zona de esta vela, ¿vale? esta, esta vela semanal, para mí sería brutal. o sea A mí eso me haría padre. Si cae más, ya ni os cuento. ¿vale? Pero, claro, no tiene por qué cumplirse. Ahora, eh, si cae a la zona de soporte, que es lo lógico, estaría muy, muy, muy feliz. Porque no solamente es... el. Pues esas compras-ventas, sino esos pequeños futurillos y bueno, pues lo que pretendo hacer a partir de, de mañana que ya os iré comentando. Entonces, bueno, eh, paciencia, no os dejéis llevar todavía por las emociones tan, tan potentes que tiene un día como hoy. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que vienen oportunidades, siempre las hay, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.